Vamos a continuar con la segunda mesa de esta mañana, que da en buena medida sentido a todo el esfuerzo reutilizador de la información del sector público, puesto que todo el trabajo necesario para abrir los datos del sector público, formatearlos y ponerlos a disposición de la sociedad cobran realmente sentido cuando hay empresas, cuando hay organizaciones que aprovechan estos datos para desarrollar su actividad, para crear modelos de negocio, para generar valor, riqueza, empleo, en definitiva, para utilizar esta materia prima que la Administración tiene y que pone a disposición de la sociedad, pues para sus fines y para constituir al final un sector de economía, de actividad económica, que es el que, como decía al principio, pues culmina el proceso de apertura de datos y le da plenamente sentido. Por tanto… Todo el esfuerzo de apertura de la información del sector público está orientado a que existan estos modelos de negocio, que exista esta actividad económica y que revierta a la sociedad, como decía antes, en forma de riqueza, de actividad, de empleo. Y esa es la razón de ser al final del de Open Data. Entonces, en esta mesa lo que vamos a ver son tres buenos ejemplos, tres casos de éxito de prácticas empresariales ...que incorporan de una forma eh, muy importante a su actividad, de una forma decisiva... ...y que la construyen alrededor de ellos, pues información recabada del sector público, el Open Data. Estos casos de éxito son los que tienen que ir poco a poco extendiéndose, eh, proliferando... ...cada vez generando mayor número de empresas de actividad eh, y, por tanto, bueno, pues culminando todo el proceso... ...de apertura de información del sector público. Eh, bueno, la, vamos a aprovechar la presencia de estas tres empresas aquí hoy para conocer cuáles son sus modelos de, de negocio y también para saber qué opinan de las políticas de apertura de datos, qué se puede mejorar, qué echan en falta y qué consideran que va a ser el futuro eh, de la reutilización de la información del sector público. Y para ello voy a presentar a los tres ponentes que me acompañan aquí hoy en la mesa. En primer lugar, eh, Miguel. Eh, Miguel Arias, que es el, el bueno el jefe de operaciones, el director de operaciones de Carto. Y, y en segundo lugar, como segundo ponente, vamos a tener a José Luis, José Luis Marín, ¿eh? que es el director de Euroalert. Y nuestro tercer ponente de hoy es Daniel del Pozo, que dirige las operaciones de tercero B. Yo, sin más, le voy a dar la palabra a ellos para que, bueno, por espacio de 10-15 minutos nos presenten eh, sus compañías, su actividad y las cualquier mensaje que quieran trasladarnos alrededor de lo que es el Open Data y el uso que ellos hacen de esta información. Y después nos reservaremos un tiempo para coloquio, para preguntas por parte del público y también algunas que tengo yo aquí o incluso alguna que ellos quieran proponer para, para debatir. Así que, sin más, por mi parte, pues… Miguel, tú tienes la palabra en primer lugar. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Muy bien. Pues prometo ser breve porque me gusta mucho que tengamos una discusión después entre los ponentes y con todos vosotros, pero quería contaros un poco qué es Carto, qué, qué hacemos y cuál es nuestro componente de tanto de datos abiertos como de código open source, ¿no? qué significa ese modelo a nivel de negocio para nosotros. Para, para empezar, por daros una pequeña pincelada de lo que es Carto, somos una startup tecnológica con, con base entre Madrid y Nueva York, somos ya 95 personas y, y hemos levantado en total más de 30 millones de dólares, lo cual demuestra que hay un apetito inversor por modelos de open source y de datos en abierto, y lo que hacemos como empresa es el Location Intelligence, que es un palabra un poco raro, que lo que quiere decir es que ponemos en valor datos geolocalizados para que las empresas puedan tomar mejores decisiones. Ese es nuestro objetivo, ¿no? que más personas y empresas tomen mejores decisiones basadas en datos y no solo en la, en la intuición. Eh, tenemos ya 1.200 clientes de pago, hablaré un poco de, de los clientes y lo que hacemos, y unos 250.000 usuarios. Para que os hagáis una idea, nuestros sectores principales de actividad son el, las telcos, que tienen mucha información georreferenciada, los bancos, las, el sector público, y lo comentaré en detalle, las grandes tecnológicas, que tienen muchos datos, y también los medios de comunicación. Y tenemos un, una suerte en, en Carto, y la suerte que tenemos es que todo ocurre en algún sitio. Y, y gracias a eso eh, podemos usar el vector de la localización ...para juntar fuentes de datos dispersas, ¿no? A lo mejor fuentes demográficas que se pueden juntar, porque ocurre que en el mismo sitio... ...con información de tarjetas de crédito de un banco o con redes sociales, ¿no? Y así podemos ver un, un problema o un reto empresarial desde distintos puntos de vista. Hay tres tendencias clave que nos ayudan y una es la masiva sensorización. Todos tenéis en el bolsillo un, un móvil oh, y una tarjeta. Un móvil que es un sensor inteligente... Los coches son sensores inteligentes, el ser humano es un sensor ya, ¿no? El ser humano, a través de su actividad en redes sociales, a través de su uso de tarjetas de crédito o de la conexión del móvil con la antena de telefonía, es otro sensor que está diciendo lo que hace, qué hace y, y cuándo lo hace, ¿no? Entonces, esa es la primera tendencia eh, fundamental, sensorización. La, la segunda es una bajada de costes del almacenamiento de la información, ¿no? Ya... Cuando hablamos con nuestros clientes corporativos, ni siquiera saben cuántos clusters de Hadoop tienen, ¿no? allá guárdalo todo, guárdalo todo y parece que el Big Data se ha convertido casi en un, en un armario gigantesco donde guardas todo, pero en algún momento alguien pedirá que encuentres la información de, de vuelta, ¿no? Y, y la tercera tendencia que estamos viendo es que el análisis pasa de ser un dominio de expertos, para que solo tengan unos pocos, a entrar en toda la organización. Todas las personas que manejan datos y que tienen eh, obligación de tomar decisiones de negocio, tienen que saber también analizar esos datos. Eh, así pues, lo que creemos de este Carto es que el vector de la localización, dónde ocurren las cosas, permite poner en contexto el Big Data. Y hoy en día no es muy utilizado por muchas empresas, casi el 80% guardan datos localizados, saben dónde ocurren su actividad económica, dónde están sus tiendas, dónde están sus clientes, pero no usan esa información para tomar decisiones de negocio. Eso es lo que queremos cambiar desde, desde Carto. ¿no? Y os quería enseñar algunos ejemplos, por ejemplo, a lo mejor habéis visto mapas de, de tweets Suelen ser eh, Power by Carto, en el cual podemos ver cómo la gente reacciona a distintos eventos en redes sociales. ¿no? Cómo Twitter se convierte en un pulso de la actividad o de, la, de patrones de conducta de las personas. Otro caso interesante, trabajando con, con Telcos, es analizar, junto con datos del censo, en Estados Unidos, pero también aquí en, en Europa, analizar dónde vive qué tipo de personas para definir dónde ponen antenas de telefonía que cubran... ...y de mayor cobertura al, al público objetivo de una telco concreta. ¿no? O un caso que es bastante conocido en España... ...trabajamos con el BBVA para entender la temperatura económica de la ciudad. ¿no? ¿Cómo evoluciona el consumo de las personas? En este caso en la semana de Mobile Congress o la semana anterior... ...o para la toma de decisiones de apertura de nuevas oficinas... ...de eh, optimización de cajeros automáticos, etcétera, etcétera. ¿no? O incluso devolver esa información de vuelta al retail... ...para que la gente sepa cuándo debe abrir una tienda... O cuándo debe abrir durante la semana, si el, si el lunes por la noche mi competidor abre y yo no, y cuánta gente consume restaurantes asiáticos en mi zona de influencia. ¿no? Entender qué está pasando alrededor de tu área de influencia para tomar decisiones de negocio. Y quería, o sea, Eso es un poco lo que, lo que hacemos, pero quería hablar un poco de nuestra estrategia, tanto open source como datos abiertos. ¿no? Creemos que es fundamental el primer punto de vista porque... Lo defino un poco como la lucha del, del imperio contra la república en Star Wars. ¿no? Sin, sin código abierto no podríamos estar donde estamos. ¿no? Es, es imposible porque somos una empresa pequeña y tenemos que ocuparnos sobre el esfuerzo de otros antes que nosotros en, en la creación de librerías open source, de bases de datos, etcétera, para poder enfocarnos en aquello en lo que somos realmente mejores, ¿no? en la parte final, en la última milla de desarrollo. Con lo cual, una vez que ya te apoyas en el código abierto para crear tu empresa, lo natural es que a nivel filosófico devuelvas también... A la comunidad, ¿no? Con lo cual, todo lo que hace Carto es open source y, y publicamos directamente en GitHub el mismo código para el modelo empresarial que para el modelo eh, de datos de, de código en abierto. Además, creemos que, que el futuro del software no está en líneas de código. ¿no? El futuro del software está en el servicio. ¿En qué valor das a tus clientes? Y el valor... Viene ya proporcionado cada vez más por cómo despliegas, por cómo le permites utilizar tu, tu código, no por cómo se lo instala él, que al fin y al cabo muchas empresas no pueden hacer ese esfuerzo, ¿no? no pueden mantener el código, no pueden mantener la infraestructura, es como tú eres capaz de servir ese código donde está el valor más que en el código en sí mismo. ¿no? Y tiene alguna ventaja diferencial, permite que formemos parte de un ecosistema de, de código abierto, permite que contratemos a mejor talento y, y, y nos permite también... Eh, en el sector público, sobre todo, tener la confianza de que si Carto en algún momento desapareciera, nuestro código se mantiene. ¿no? Con lo cual, no hay una eh, lock-in con un vendedor en concreto, con un proveedor en concreto, sino que puede seguir manteniendo el servicio aunque Carto no, no estuviera. Y hay una parte que muy, muy importante para nosotros, que es la parte de comunidad. ¿no? Carto tiene 250.000 usuarios y miles de desarrolladores que hacen aplicaciones sobre, sobre Carto. Hay ¿no? muchas en... En código abierto. Y nos importa mucho no solo el código, y lo voy a ligar con el tema de los datos. Carto es gratuito, hasta un tamaño determinado, tampoco podemos hacerlo ilimitado para todos aquellos usuarios que comparten sus datos. Creemos que la creación de una comunidad en la que la gente sube datasets ya curados, ¿no? ya eh, personalizados, y los comparte con los demás es muy interesante y, y permite que haya una economía de escala por la cual cada vez haya más datos, que más gente utiliza y que la búsqueda de información cada vez más ocurra dentro del propio, del propio carto. ¿no? Hay, hay un ejemplo interesante, cuando ocurrió el terremoto en, en Nepal, pues, una serie de activistas allí empezaron a subir información sobre cómo había afectado el terremoto a Nepal, casas afectadas… Eh, problemas económicos, donde estaban los hospitales más cercanos, por compartir información unos con otros ¿no? y, y buscar como fuente de autoridad lo que se estaba subiendo a carto, se pudo hacer una, una actividad mucho más rápida ¿no? y, y uh, usarlo para, para temas de humanitarios. Entonces, creemos que hay una parte muy importante de compartir información para crear, como comentaba antes Francisco, también eh, un bien económico. Y en concreto, en la parte de datos, eh, creemos que estamos haciendo un esfuerzo muy grande para poner en valor los datos públicos de los, de los países. ¿no? Hay mucha información de datos demográficos, del censo, etc., que no están siendo utilizadas por, por las empresas porque su acceso, aunque sean abiertos, su acceso es complejo. ¿no? A lo mejor están en PDFs o a lo mejor hay un acceso programático, pero no está en las manos de las personas que tienen que tomar decisiones. Así que hemos creado el observatorio de datos para hacer justamente eso, para crear una fuente de información que se alimenta de datos abiertos en distintos países, lo tenemos ya en seis países, entre ellos España, y lo pone a disposición de nuestros clientes o de nuestros usuarios también de manera gratuita. ¿no? Creemos que que la información sin inteligencia no tiene sentido y por eso queremos poner información en manos de nuestros usuarios. ¿no? Y, y hemos hecho que todo ello sea también eh, en abierto, ¿no? tanto el modo en el que segmentamos la población, el modo en el que ha hacemos los metadatos, todo el, pro el, el proyecto de Data Observatory es, es código abierto. Lo que hemos conseguido con eso es que algún país ya como Tailandia y Japón ha sido aportado no por nosotros mismos, sino por la comunidad. ¿no? Cada vez más y más gente nos va a aportar la conexión con fuentes de datos abiertos de los gobiernos para ponerse en manos de los, de los usuarios. Y quería terminar explicándoos cómo, cómo hacemos dinero, ¿no? porque todo suena muy bien, pero al fin y al cabo tenemos, <risa> tenemos alguna obligación con nuestros inversores y, y con nuestros empleados. ¿no? Es, eh, lo que hacemos es una estrategia de software como un servicio eh, abierto, ¿no? que nos permite llegar a, a muchos más clientes. Tenemos tres productos diferenciados y los vendemos con un modelo de suscripción, para quitarle el problema de gestión de infraestructura a los clientes. Tenemos una parte del cartobuilder, que es una interfaz para que la gente que no sea desarrolladora pueda acceder a los datos, pueda eh, eh, analizarlos espacialmente y también estilar la información para luego compartirla con otros. ¿no? Es una manera de poner en, en valor los datos para gente que sea de negocio y que no sean eh, técnicos. Por otro lado tenemos el engine que es el motor geoespacial con un acceso vía APIs abiertas y extensibles para que cualquier, cualquier programador pueda coger el código y crear aplicaciones mucho más personalizadas ¿no? que, que nos pasa en muchos casos que no basta con lo que el builder permite, hace falta extender, extender carto para crear una aplicación para un caso concreto. Y por otro lado sin datos no, no podríamos ofrecer carto, ¿no? entonces hace falta ofrecer datos de de los mapas de base, de routing, de isolíneas, toda la información geoespacial clave y la, la tomamos de OpenStreetMaps, ¿no? de nuevo datos abiertos que podemos compartir con nuestros clientes y usuarios a un coste muy, muy bajo, solo al coste de distribución, sin tener que pagar por la información. Y quería enseñaros un par de ejemplos de esto, ¿no? El, eh, me gusta decir que el, el vicealcalde de Nueva York toma carto para desayunar todas las mañanas y, y lo que hace es que eh, tiene una aplicación móvil en la que tiene los 40 KPIs clave de la ciudad. ¿no? El, el Big Data de la ciudad y manejar Nueva York es muy complicado, como os podéis imaginar, pues entonces él destila toda la información de la ciudad cada día en 40 métricas clave. Eh, y os lo enseñaría, pero bueno, no, no puedo enseñarlo públicamente, pero desde muertes por accidente de bicicleta hasta casas desahuciadas, la información clave de la ciudad todos los días y teniendo la evolución de un año a otro ¿no? y, la, y la usa para llamar a tiempo real al concejal y decirle, oye, ¿cómo puede ser que haya cambiado la información de un día para otro? ¿Qué ha pasado? Porque en realidad tienen 30 días entre el que lo ve el director de operaciones y que esa información se publica, con, según la, la ley de publicación de datos en abierto, tienen 30 días para arreglar, la, arreglar el problema. ¿no? También el, el dato en abierto como una fuente de control de la administración, que es muy, muy interesante. ¿no? Y otro ejemplo, ya, ya termino, es el portal de datos abiertos de, de Data France, de Francia, usa Carto para poder precisamente mostrar la información que hay detrás, ¿no? porque el dato en bruto es difícil de entender por el usuario de negocio. Entonces, al, al ponerlo en contexto, al entender qué información tienen en Data France, en qué región y a qué se refiere, la gente puede encontrarla y luego utilizarla. ¿no? Yo quiero terminar con esta idea, eh, para mí muy importante, que no basta con publicar información hay que publicar información, más inteligencia y ponerla en manos de los, de los usuarios. Así que aquí hasta aquí lo dejo y deseando encontrar el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante. Me ha llamado la atención y luego, si hay tiempo, a ver si te puedo hacer alguna pregunta sobre el tema que has comentado del observatorio de datos ¿eh? y el digamos, las funciones que desempeña y el enfoque que le dais. Y ahora, eh, José Luis, por favor, tu turno. Bueno, buenos días y, pues, sobre todo, deciros que estoy encantado de volver a, a estar aquí. Algunos me conocéis, he estado ya alguna vez más por aquí y, pues bueno, siempre es un placer, especialmente esta semana que empieza el International Open Data Congress, que tenemos la suerte de que sea aquí en Madrid y que este evento, eh, bueno, este evento Aporta, pues de alguna manera lo, lo abra inaugure esta semana tan intensa de, de Open Data, pues me hace recordar que en el año 2010 ya hubo un evento, Aporta fue un evento internacional, ¿no?, con la, con, la, con, la PSI, con la PSI Meeting, que tuvimos la suerte también de, de tener un evento también bastante grande, pero el International Open Data Congress es mucho más grande y desde luego algo que, por supuesto, estáis al tanto y os invito a que participéis activamente. Voy a ser muy breve porque, bueno, yo creo que lo interesante es que luego hablemos, ¿no? Entonces, bueno, os voy a contar un poquito lo que hace Euralert, pero sobre todo os voy a contar un poquito el proceso que hay detrás con una, con una pequeña metáfora, ¿no? Nosotros hacemos algo parecido a lo que ha dicho Miguel, nosotros ayudamos a responder preguntas también con datos abiertos. Ellos lo hacen en base a mapas y nosotros lo hacemos en base a inferir, a inferir los, los resultados a las, de las preguntas que nos hacen nuestros clientes. ¿no? Seguro que esto lo habéis oído un montón de veces, lo ha dicho desde Nelly Cross hasta eh, hasta César Alierta, hasta, bueno, pues parece que se ha convertido esto en un, en un common place, ¿no? un lugar común. Los datos son el nuevo petróleo, bueno, sí, vale, vale. Antes alguien ha dicho que ahora son el nuevo sustrato. Bueno, se dicen muchas cosas, ¿no? Pero a mí me gusta que no se olvide esta segunda parte. Que los datos pueden ser petróleo, pero no están en la superficie y son están sucios y son muy difíciles de extraer. De eso yo creo que sí se parecen al petróleo, no solo en que sean un combustible. Entonces. Para contaros un poquito lo que hacemos nosotros, voy a utilizar esta metáfora, ¿no? Nosotros, muy en simple, lo que agregamos, lo que agregamos son concursos públicos en toda la Unión Europea y después ofrecemos productos y servicios a, a nuestros clientes basados en el análisis de esos datos, ¿no? Que puede ser bien de, de alerta de nuevas oportunidades o de análisis de lo que ha ocurrido en el pasado. Bueno, digamos, son distintos tipos de servicios. Entonces, por una parte lo que hacemos son prospecciones, ¿no? como las empresas de la industria petrolífera, buscamos esos yacimientos de datos que bueno, pues, eh, son difíciles de encontrar, como los del petróleo, o sea, no, no, no es obvio el dónde están, ¿no? hay que hacer catas, hay que buscar, hay que probar, Bueno, todo tiene su, su historia. Después extraemos los datos de esos, de esos documentos porque realmente, generalmente, por desgracia, trabajamos con documentos, no con datos, hay una, es una diferencia muy importante, hay una frontera ahí que con frecuencia se olvida, lo olvida hasta, hasta las leyes, lo olvidan, porque hablan de documentos en vez de datos. Entonces, eso es una barrera que obliga a que el proceso de extracción también se hace más complicado, hasta que conseguimos esa materia prima que realmente son los datos. Y luego ya empieza lo que realmente debería ser nuestro trabajo, que está en la refinería. ¿no? Nosotros intentamos crear valor, que sería el equivalente a la refinería, y ya con esos datos eh, que conseguimos en crudo refinamos productos y servicios para nuestros clientes. ¿Cuál es el problema? Que el paso 1 y 2 nos consume tanto tiempo que realmente eh, dedicamos tanto esfuerzo a la búsqueda de yacimientos y a la extracción de esos datos, de los documentos, que, bueno, que el proceso de refinería pues, pues, lógicamente se resiente en cuanto a capacidad de inversión y realmente se podrían crear productos y servicios muchísimo más avanzados si los pasos 1 y 2 fuesen un poquito más sencillos. En concreto, ¿qué cosas hacemos para nuestros clientes? Bueno, pues les ayudamos a saber quién vende ya un producto similar o quién lo compra, cada cuánto tiempo, a evaluar el nivel de precios en, en distintos países, a identificar posibles socios, a monitorizar a la competencia. Bueno, son preguntas de inteligencia competitiva que todas las empresas se hacen. O sea, nos dedicamos tanto a esto como más, mucho más que alertar de nuevas oportunidades que puedan, que puedan surgir. Son servicios de más valor añadido. Preguntas concretas que se hacen nuestros clientes, estas están extraídas de datos reales. Eh, ¿Mi distribuidor en Francia o en Alemania está aprovechando las oportunidades eh, realmente en base al acuerdo que tenemos? ¿Lo está haciendo bien lo está haciendo mal? Yo puedo monitorizarlo. Ya no solo me tengo que fiar de ese acuerdo. ¿O quién sería el mejor socio comercial en este país? ¿O realmente hay negocio en Polonia para mi negocio de eh, reparación de ascensores? ¿O no lo hay? Bueno, pues es posible monitorizarlo en base a la información de contratación pública. Gracias a esto, pues, tenemos clientes en, en 15 países, tanto en el sector privado como en el sector público. Hemos estado proporcionando datos incluso pues, para un proceso de, de competencia, para una fusión de una gran empresa americana con una europea. Entonces, han utilizado datos de este tipo para comprobar la posición competitiva, si realmente la posición competitiva iba a dañar el, el marco europeo en ese sector. Bueno, nos ha ayudado a que una pequeña empresa desde Valladolid pues, sea capaz de de proporcionar respuestas a estos clientes tan interesantes. Pero también tenemos productos de desecho, ¿no? como en todos los procesos industriales. Este, pues, me gusta mencionarlo porque este es un poquito divertido. Nosotros eh, hemos sido capaces de reproducir un indicador de Eurostat, que Eurostat producía cada dos años. Nosotros lo podemos producir en tiempo real, prácticamente, con un nivel de error bastante aceptable y que probablemente pudiésemos corregir si la metodología fuese pública. Pero bueno, como está hecha en base a nuestra propia metodología, pues no, no, es, no es perfecto, pero podría serlo. Entonces, pues bueno, esto es, una, esto es uno de estos ejercicios divertidos que hacemos pues cuando, cuando tenemos un poquito de tiempo libre. No sé si habrá tenido algo que ver o no, pero Eurostat ha dejado de producir el indicador. Eh, a mí me gustaría que lo siguiese produciendo, porque esto nos ayudaría a mejorar también nuestro proceso y realmente a medirnos ¿no? contra contra el caso real, pero por desgracia no solo han dejado de producir indicadores incluso, sino que incluso han retirado los datos de, los datos del pasado, o sea, ya no solo han discontinuado el proceso sino que han eliminado los datasets de los distintos portales donde estaban publicados, lo cual entre las malas prácticas que puede haber en Open Data probablemente sea una de las más lamentables que haya, ¿no? El, o sea, ya no solo que dejes de hacerlo sino que encima te cargues lo que habías hecho. Bueno, como caso como caso divertido, ¿no? Eh, porque cuando los datos están en manos de las personas que conocen de un dominio y además cuentas con, el, eh, con la potencia del open source, como ha explicado Miguel Arias, pues, pues los, los individuos o las empresas pequeñas con su conocimiento pueden hacer grandes cosas. Entonces, eh, bueno, resumiendo, ¿cómo aportamos valor a toda esta información? Bueno, pues corregimos errores, geolocalizamos, clasificamos los productos, filtrando, un poquito intentamos poner orden en todo ese... Caos que suponen los, los distintos documentos donde se publican los datos abiertos en los cientos o miles de fuentes donde, donde están dispersos. ¿no? Bueno, es, un reto, es una idea muy simple, pero como siempre digo, es un reto gigantesco ¿no? eh, a nivel técnico, legal e incluso cultural. Bueno, por no entrar en detalles, bueno, tenemos los, todos los problemas clásicos de gestión de datos, ¿no? desde la variabilidad de las estructuras. El almacenamiento de los grandes volúmenes, el trabajo con múltiples idiomas, la necesidad de la velocidad de procesamiento, bueno, montones de datos, montones de problemas que todos los que trabajáis en este sector conocéis, o sea que yo creo que no vale la pena tampoco entrar. Pero nuestro verdadero rato es conseguir los datos, ¿no? Muchos, los que me habéis visto otras veces, conocéis este semáforo, ¿no?, que me gusta publicar periódicamente acerca de los datos que nosotros consumimos, ¿no? Y bueno, eh, lo produjimos la primera vez en enero de 2012. Este es pues, un extracto para los portales de Open Data autonómicos. Es una medida de si publican o no los, datos, eh, los datasets que nosotros utilizamos de contratación pública. Y como podéis ver pues menos de la mitad de los eh, portales Open Data, algunos incluso desde 2012, y hablando de unos datos que nadie discute, que tengan que ser abiertos, porque los datos de, de otros datos la gente discute, pero los de contratación pública, pues es una cosa que pues todo el mundo da por obvio, ¿no? que deberían ser públicos. Bueno, pues aquí tenéis un poco el ejemplo de los grandes portales autonómicos, cuál es el, el nivel de producción de, de ese dataset. Que lo malo no es que no lo, no lo tengan, lo malo es que desde 2012 hay, por ejemplo, cinco que no lo tenían en 2012 y siguen sin tener, cuatro, que no, y siguen sin tenerlo en, en 2016. O sea que, bueno, tiempo han tenido también de ir mejorando. Entonces, bueno, a mí este tipo de, de indicadores, que es una medida real, si estamos en una posición buena, mala o regular, bueno, esto yo creo que es un contraste con la realidad bastante buena de un sector muy concreto. ¿no? Hay la suerte de que algunos han cambiado, algunos. Me he tenido la fortuna de conocer pues, que algunos, pues, eh, como les sentó mal en sus administraciones aparecer en rojo, pues hicieron un esfuerzo por tenerlo y eso es pues, pues muy de agradecer. ¿no? Eh, y para finalizar me gustaría dejaros una propuesta ¿no? sobre un viejo, un viejo debate. Este pues, ha salido también montones de veces en todos estos eventos. ¿no? Eh, ¿Hasta dónde debe llegar la administración en la prestación de servicios sobre datos abiertos? ¿no? Esta pregunta os la habéis encontrado montones de veces. ¿Debe avanzar en la cadena de valor la administración pública? ¿Debe proporcionar solo los datos? ¿Dónde está esa frontera? Bueno, pues A mí me gustaría lanzaros una, lanzar una propuesta que lancé en marzo en, en, en un workshop en Comisión Europea acerca de, de reutilización pública. Y es que yo creo que una buena frontera podría formularse como que la administración pública debería suministrar los conjuntos de datos en unas condiciones que un reutilizador pueda producir el mismo servicio que proporcionan de forma gratuita eh, con, esos, con esos datos abiertos. O sea, el mínimo debería ser que si una administración pública produce un servicio gratuito, yo con esos datos puedo hacer lo mismo y luego avanzar en producir más valor, pero como mínimo tengo que producir lo mismo. Y si pensáis en, en casos concretos, esa pequeña frontera es clave. O sea, no se trata de que la administración no haga, sino que lo que no puede hacer es producir un servicio y luego proporcionar datos más tarde de peor calidad o con cualquier otra limitación, de tal forma que si yo quiero reutilizar ya parto con, una, con otra desventaja más. ¿Qué es lo que hace? Pues que no invierto, lógicamente. Lo invierto porque no sé si vas a avanzar más y ya para empezar no puedo competir con lo que estás dando gratis, con lo cual pues no me meto en ese sector. Entonces, bueno, esto os lo dejo un poquito como reflexión. Sabéis que me gusta siempre dejar alguna, alguna perla. Seguramente esto no será la frontera, pero me parece un buen punto de partida para, para empezar a trabajar. En el IODC lo lanzaré también. Está por ahí en, el, en algunos posts y en alguna conferencia, pero bueno, me gustaría discutir sobre ello y ver distintas opiniones en los... ...en las distintas partes de, de la cadena de valor. Y bueno, nada más, a vuestra disposición y, y bueno, vamos a aprovechar esta semana de, de Open Data... ...para intentar eh, que esto avance un poquito más rápido, ¿no? Gracias. Muchas gracias, José Luis. Recogemos el guante de tu propuesta para ver si luego nos da tiempo a, a comentarla un poco... Y de tu intervención hay una cosa que me ha interesado especialmente por el efecto que puede tener sobre la tecnología y el efecto tractor. ¿no? Es la naturaleza un poco específica de los datos que vosotros manejáis, en soporte documental, en idiomas, etc. Eh, y el esfuerzo que os supone a vosotros el tratamiento de esos datos, que como decías antes, absorbe buena parte de vuestra capacidad y eso no la podéis aplicar. A, a otras partes de vuestra actividad como las futuras tecnologías o tecnologías de procesamiento de lenguaje natural el futuro tecnológico como veis que puede ayudaros realmente a ser más eficientes en, en esa parte y por tanto concentrar vuestras capacidades más en otras áreas eh, que os generen más valor, ¿no? es otro tema que me gustaría que si tenemos tiempo lo pudiese comentar un poquito y Daniel por favor es tu turno Buenos días bueno, un placer estar aquí con todos vosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación a la organización. Quería comenzar mi intervención con una reflexión. Y es que, eh, bueno, ni Steve Jobs ni Napoleón utilizaron Big Data ni datos abiertos para la toma de decisiones. En el caso de Steve Jobs, eh, renunció a hacer estudios de marketing y, bueno, a utilizar eh, Big Data, lo que sería ahora, eh, antes del lanzamiento de sus nuevos productos. Él no confiaba en que los eh, clientes eh, o sus usuarios supieran lo que querían. Napoleón, por ejemplo, cuando tuvo que elegir un general el método que utilizó fue reunir a sus coroneles y les preguntó cuál de ellos era el que tenía más suerte. Todos de ellos señalaron a uno y efectivamente ese fue el elegido para ocupar el cargo de general. Claro, Napoleón, lo que estaba utilizando, estaba, él, él sabía que estaba eligiendo a la persona más cualificada, a la persona con mayor inteligencia y al que había sabido eh, ...elegir y tomar decisiones, buenas decisiones en el campo de batalla. Entonces, un poco a lo que voy es que lo importante es el conocimiento. Tener o no tener el conocimiento adecuado en el momento oportuno... ...va a suponer la diferencia entre tomar una buena decisión y una mala decisión. Los datos y la información no dejan de ser un instrumento para generar conocimiento. Debemos transformar los datos en información, esa información en conocimiento... Y ese conocimiento que sea un conocimiento útil para la toma de decisiones. Centrándonos un poco más en lo que es, bueno, datos abiertos y quería dar nuestra percepción desde el punto de vista de una empresa pequeña, una startup, de eh, la administración y los datos abiertos que están en la administración. Nosotros vemos a la administración como un mega buque. Eh, bueno, la administración es una gran, una, una gran infraestructura, una gran estructura. Y vemos, eh, bueno, cómo está compilando todos esos eh, datos abiertos. Es un ejercicio muy interesante y es muy útil para tanto para, bueno, las empresas que estamos empezando como para la propia administración. Pero también es verdad que, por lo menos en España, eh, esas, eh, esos datos abiertos eh, tienen muy pocas, o sea, son muy heterogéneos. Nosotros, eh, que estamos muy orientados al sector inmobiliario, pues eh, nos estamos eh, pegando, luchando con todos y cada uno de los planes generales de cada ayuntamiento. Eh, luchamos con la legislación de las diferentes comunidades autónomas. Hay muchas fuentes y muchas capas de información de ministerios, de, bueno, de registradores, de notarios… Claro, el recopilar, organizar y estructurar esa información, que antes lo decía también José Luis, nos lleva mucho tiempo y en realidad eso no aporta valor. Eh, hay que hacerlo, pero eh, nosotros aportamos valor cuando analizamos esos datos y tomamos decisiones o generamos conocimiento a partir de ellos. Invitamos, entiendo que está, bueno, sé que se está trabajando en esta línea, en, el, en la línea de homogeneizar y de estructurar todos estos datos, deberíamos aspirar a que la Administración y los datos abiertos en la Administración se parecieran más a este barco que al que veíamos antes. Creo que va en beneficio de todos, ¿vale? de la propia Administración y de las empresas que utilizamos los datos abiertos para, eh, para trabajar con ellos. El siguiente punto es que, aunque hoy día podamos pensar que tenemos todo accesible en Internet, en realidad no es así. Se estima que tan solo el 4% de la información existente está indexada en los principales buscadores. El resto, y gran parte de ellos son muchos de los datos abiertos de la administración, es verdad que son datos abiertos, están ahí, pero claro, no son fácilmente accesibles por, la, por, bueno, por el, gran, bueno, el gran número de las empresas o de los de los interesados. Entonces, eh, la mayoría de los datos abiertos de la administración se ubican en lo que se conoce como Internet oculto o Internet profundo. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Eh, si buscamos estas tres referencias en Google, esta es una de ellas, esta es otra y esta es otra, pues veremos que la primera de ellas ¿vale? corresponde a un libro que vende Amazon, Amazon eh, bueno, está interesado en que todos sus usuarios, todos sus clientes, tengan un fácil acceso a su producto. Entonces, se toma la molestia de indexar su contenido a los principales buscadores para ponerlo fácil. La segunda referencia, pues eh, un poco más de lo mismo, corresponde a un mueble de Ikea. Pues Ikea sube todo su inventario a Google, se lo pone fácil para que cualquier persona que busque en Google lo pueda encontrar. ¿Pero qué pasa con la última? La última es una referencia catastral. Eh, esto depende del ministerio de... bueno, del ministerio, de la administración y el caso es que yo creo que es de lo poco que podemos buscar en Google y que Google se quede en blanco. O sea, haced la prueba, por favor. Claro, tercero B, entre, un, entre bueno, muchas de las cosas que hacemos, nos hemos tomado la molestia. Es verdad que igual no es cometido de la administración indexar, indexarlo a Google, yo no estoy diciendo eso. Igual la administración tiene, tiene el catastro, cumple su función... Y no es su cometido, ¿vale? No estoy diciendo eso. Nosotros nos hemos tomado la molestia. Si buscáis una referencia catastral en Google, lo único que aparece será un link a una página de tercero B con el acceso a cada uno de los inmuebles, a una vivienda, por ejemplo, con toda la información de esa vivienda, datos agregados y más información. Tercero B somos una empresa tecnológica orientada al sector inmobiliario. Nos, de nos dedicamos a recopilar información, a recopilar todas las capas de información, tanto públicas como privadas y las vamos estructurando y homogenizando para ponerlas a disposición del sector inmobiliario. Tercero vez surge en 2010, Daniel Pardo, que es eh, mi socio, es programador, eh, se propuso un reto, le estaba investigando sobre eh, Internet oculto, encontró que Catastro no estaba vinculado... Eh, a los principales buscadores y se propuso un reto que fue el agregar toda la información disponible de fuentes públicas, portales inmobiliarios, de, bueno, de la página del ayuntamiento con medios de transporte y puntos de interés eh, próximos a cada uno de los inmuebles. Él consiguió eh, indexar toda esa información de manera que cada vez que daba al botón procesaba y recopilaba toda esa información y era capaz de agregar hasta tal punto que podía dar una valoración de cada uno de los inmuebles. El siguiente paso, una vez hecho el de su propia vivienda, fue valorar en tiempo real y agregar toda la información para cada uno de los inmuebles de, de España. Si entráis en tercero B podéis acceder a cualquiera de vuestros inmuebles y vais a tener ahí, además de una valoración en compraventa y alquiler en tiempo real, vais a ver inmuebles que se están vendiendo próximos a vuestras viviendas, vais a tener eh, puntos de interés, distancia a parques, hospitales, negocios… A día de hoy tenemos recopilada, procesada y homogenizada y estructurada la información del INE, del padrón continuo. Tenemos procesados los cinco catastros de España. No sé si alguno sabía que había cinco. Eh, bueno, pues está el de la Dirección General de Catastro, Navarra y las tres provincias vascas. Nosotros nos hemos tomado la molestia, además de, procesar, eh, y no, bueno, además de, de recopilar y procesar los eh, catastros de Navarra y las tres provincias vascas, lo hemos homogenizado y lo hemos estructurado siguiendo las directrices del catastro, del catastro de la Dirección General de Catastro. Eh, no he comentado, en enero del 2015 nos compró Idealista parte de la empresa, eh, actualmente estamos integrados en Idealista. Agregamos toda la información que tiene y que genera Idealista, tanto la información de oferta, que es la que todos vemos en el portal, como la información de demanda. Eh, esa información de demanda no estaba llegando al sector inmobiliario. Nosotros sabemos qué buscan los usuarios en cada barrio cada uno de los días. Sabemos qué tipo de vivienda, en qué rango de precio, qué rango de superficie. Además de estos datos inmobiliarios, hemos agregado recientemente los datos de, de, bueno, del BBVA, que también habías comentado que lo estáis manejando, de, de PayStats, eh, esa información anonimizada y, y bueno, que, que sirve para conocer a los consumidores de cada uno de los ámbitos. Y la última base de datos que hemos incorporado es una base de datos de la administración del Colegio de Registradores en cuanto a precios de cierre. Todo esto lo que nos permite es tener un conocimiento local en tiempo real. Nosotros, como comentaba, tenemos valorados en tiempo real todos los inmuebles de España, conocemos las características de cada uno de esos inmuebles a partir de catastro, conocemos a los eh, habitantes de cada una de las zonas a partir de los datos del INE, conocemos cómo son los consumidores y de dónde vienen cada uno de esos consumidores, en qué se lo gastan, en qué momento del día y en qué, en qué grupo de gasto. Y conocemos también, podemos hacer contrastes entre precios de oferta y precios de cierre en cada una de las zonas. Nosotros estamos centrados principalmente en... Bueno, en Varios productos, principalmente el de valoración. Actualmente estamos valorando carteras para bueno, entidades financieras, fondos de inversión y estamos ahí haciendo estudios de mercado para el sector inmobiliario en el que recopilamos y agregamos toda la información eh, al, al máximo nivel de detalle. Nosotros trabajamos a nivel de barrio por defecto, trabajamos con información real agregada eh, a cualquiera de los barrios de España. Bien, todo este conocimiento, o sea, el ir agregando todas estas capas de información eh, y el tiempo que le dedicamos y la motivación que tenemos, nos ha permitido generar un conocimiento que está volviendo a la administración. Nosotros, con todo lo que hemos desarrollado, estamos eh, colaborando, por ejemplo, con la Dirección General de Catastro. Os han dirigido a nosotros algunas eh, agencias tributarias, por ejemplo, para, para auditar o para, bueno, para, sí, para comprobar que los datos que ellos tienen de partida, si son buenos o no, cómo se pueden mejorar. Entonces, eh, me parece interesante no solamente el concepto de eh, que la administración libere los datos, eh, los datos abiertos para el uso eh, por parte de las empresas, sino este ciclo en el que la administración libera esos datos, las empresas aportamos nuestro conocimiento y ese conocimiento vuelve a la administración mejorando la calidad de esos datos y mejorando, por ejemplo, en el caso de Catastro, pues, bueno, la, el tema de las ponencias de valores, las zonas homogéneas de valor. Entonces, eh, tenemos mucho que aportar el sector privado también a la administración a partir de los datos de la administración. Por tanto, el sector público y el sector privado deben colaborar y trabajar conjuntamente en el proceso de generación de conocimiento en beneficio de la sociedad. Es verdad que queda mucho recorrido en lo que comentaba al principio de homogeneizar, estructurar y hacer accesible la información, pero bueno, vamos por el buen camino, es verdad que, te, que tenemos que recorrer lo que nos queda. Y yo creo que no debemos olvidar que la inteligencia colectiva es mucho mayor que la, que la suma de la inteligencia de los individuos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por, por tu intervención. La verdad es que una de las cosas que me ha quedado eh, de lo que has contado es cómo impacta la distribución de competencias y la estructura administrativa de un país en la actividad que vosotros habéis elegido desarrollar. ¿no? Y Me preguntaba, bueno, pues en un proceso de internacionalización, eh, me consta que estáis valorando salir fuera y demás, cómo las especificidades eh, en cada uno de los territorios a los que vayáis pues, pueden condicionar, o impactar, para bien o para mal, el trabajo que hacéis. ¿no? A ver si ahora tenemos ocasión de comentar un poco. Yo quería agradeceros a los tres, cómo os habéis ajustado, al tiempo que habíamos acordado para, para vuestras presentaciones, lo cual nos deja un rato amplio para poder debatir y poder bueno pues contestar las preguntas que se nos formulen. Aunque yo he adelantado y he anotado algunas, y tenemos pendiente el guante que tú nos has dejado encima de la mesa, yo creo que lo que procede es, en primer lugar, invitar al público a que formule las preguntas que, que tenga. Así que, si hay alguien que quiere intervenir, por favor. Bueno, y si no, mientras os lo pensáis, eh, si os parece empezamos eh, recogiendo tu guante aquí y recabando la opinión de los demás al respecto. Yo estoy muy muy de acuerdo con el guante lanzado. ¿no? Yo creo que la Administración Pública tiene que poner datos en disposición de las de los individuos y las empresas y no puede no puede competir con ellos ¿no? Luego en su actividad económica. Para mí, yo creo que los datos tienen que estar donde se utilicen. Y eso es lo que nos está fallando un poco ahora, ¿no? Hay un compromiso legal de compartir información, pero la información sigue sin llegar a las personas que la necesitan. Entonces, bueno, pues deje, déjenos a nosotros hacer esa parte, pero permítanos hacer la información de manera sencilla. Así que, guante, aceptadísimo. Bien, nosotros eh, en ese sentido… Eh, vemos eh, que nos favorece, por ejemplo, el que sea tan complicado acceder a la información, es una barrera de entrada. Hay otras muchas empresas que nos están planteando hacer lo que hacemos nosotros, porque el, el dolor de cabeza que supone ir a buscar los datos, homogenizarlos y estructurarlos, es una barrera de entrada que es, eh, bueno, por tema de costes o tema de conocimiento no se atreven a hacerlo. La parte mala es que hay mucho conocimiento y muchos sectores eh, que tienen mucho que aportar, cualquiera, no sé, el eh, biotecnológico, eh, medicina, medio ambiente, eh, seguro que eh, podríamos mejorar como, como sociedad si cediéramos esos datos y si lo ponemos fácil, probablemente se van a atrever a participar y a devolver esa información eh, bueno, implementándola con su conocimiento. Entonces, bueno, eh, tiene su parte buena y su parte mala. Yo creo que la administración tiene que hacer lo que considere que tiene que hacer. Si cree que no tiene que hacer nada más, estupendo, ya lo haremos los que nos atrevamos. Y, y, si, y, si, bueno, y si se anima a homogenizar y a estructurar esa información, yo creo que irá en beneficio de todos. Sí, bueno, yo, yo sobre todo pensaba en, en el tema de... Bueno, de los servicios, ¿no? Cuando una, empresa, cuando una administración pública, además de proporcionar los datos, eh, bueno, pues lanza un servicio gratuito que tiene que lanzarlo en algunos sectores para dar servicio a los ciudadanos. Esos servicios tienen que existir, no se trata de que no existan. Lo que se trata, entiendo yo, es que cuando proveen los datasets, los provean de tal manera que yo al menos pueda hacer el mismo servicio que se proporciona de forma gratuita. Y luego ya a partir de ahí, pues ya valorar si hago una inversión, para intentar proporcionar más valor que el que se proporciona de forma gratuita. O sea, no se trata de que las, de que las administraciones no presten servicios, tienen que prestarlos a todos los ciudadanos, lógicamente, y a las empresas. Pero no, luego tienen que proporcionar los datos de una forma que sean reproducibles esos servicios. Porque si no es muy difícil crear valor, dice bueno, ahí tiene los datos, crea valor. Pero si ni siquiera puedo hacer lo que, lo que se hace de forma gratuita, es imposible que cree valor de forma añadida. Por eso es una, lo he formulado de esa manera. Entonces, el, la cuestión es la barrera de entrada que esa estructuración, ese formato de los datos, pues pueda constituir, ¿no? Y eso me ha recordado lo que quería preguntarle a Miguel después de su intervención anterior, ¿no? Que si yo he entendido bien, el observatorio de datos que tú nos has presentado, en cierto modo, intenta combatir esa barrera de entrada. Es decir, trata de coger datos formateados, pues como estén, y hacerlos mucho más accesibles, mucho más abiertos para que realmente se pueda desarrollar por parte vuestra o de otros actividad de tal manera que vosotros ah, digamos complementáis la actuación de la Administración viendo sus datos para además hacerlos más accesibles. Y dime si lo he entendido bien y cuéntanos un poquito más sobre uh -huh. esto, por favor. Sí, sí, está bien entendido y, y Ilvana con dos comentarios que se han hecho en, en la mesa. ¿no? Yo, los datos, si no están bien indexados y no hay metadatos que te permitan acceder a ellos de una manera recurrente y además normalizada entre un país y otro no son útiles, ¿no? porque nuestros clientes, por ejemplo, suelen ser clientes internacionales, no quieren solo datos de España, quieren datos de España, datos de Estados Unidos, de México. Entonces, esa labor que hacemos nosotros de data curation ¿no? y también de introducir metadatos en la información para que puedan ser eh, tanto indexados como utilizados por una sola herramienta son muy importantes. ¿no? Y, y la otra parte clave, una es más en los datos, la otra es en los interfaces de consumo, ¿no? Si, si no proporcionamos interfaces para que la gente no técnica acceda a la información y pueda aplicar luego inteligencia por encima, análisis, etcétera, no, no son utilizables por, por la gente de negocio. Entonces eso es lo que intenta el observatorio. Primero, agregar información, aplicar metadatos para que sean tanto actualizables como encontrables, y después proporcionar una interfaz para que se puedan utilizar por la gente de. De, de negocio. ¿no? Y yo creo que va ligado, hablaba, la semana pasada estaba en, en Brasil una reunión con responsables del Instituto de Estadística y, y de Datos eh, Geográficos allí de, de Brasil y decían que ellos ofrecían servicios de analítica, ¿no? un poco con lo que decías antes de... No solo tengo el dato, que al dato no se puede acceder de hecho en abierto, o sea, el dato lo tengo solo yo como administración y doy un servicio controlado. Y les preguntaba por qué y era por una serie de, de miedos, de con los datos luego se pueden inferir patrones de comportamiento, tenemos que tener cuidado como administración, somos la fuente última de autoridad y entiendo en parte los, los conflictos que puede tener la administración de, de, de, de, de querer tener más control pero lo que proporciona eso es que nadie acceda a la información, porque solo puedes acceder a través de como ellos lo han pensado hace 10 años, no está actualizado, no cambia con el tiempo porque la administración no es tan ágil y al final nadie lo utiliza. ¿no? Entonces, yo, si, si dieran acceso a los datos, proporcionan servicio, me parece muy bien, pero da acceso a la información para que otros lo puedan hacer. ¿no? Muchas gracias, Miguel. Se nos empieza a animar el público. <risas> ¿Qué tal? Buenos días. Eh, daros las gracias… Eh, interesa mucho a los que estamos en administración el punto de vista de, de, de los que están al otro lado. Eh, el, doy fe de todas las dificultades que habéis comentado. Eh, me interesa mucho saber la percepción que tenéis en cuanto a reutilización en otros países. Eh, si las deficiencias que veis, eh, retos que veis en la puesta de datos por parte de la administración electrónica española eh, son las mismas en otros países. O si podéis destacar alguna buena experiencia o buena práctica relevante que también pudiéramos incorporar en estas administraciones. O sea, vosotros que si consumís de, de otros lugares eh, ese, ese feedback, si podéis comentar alguna, alguna sensación que tengáis al respecto. Sí que lo que comentaba en la ponencia anterior, sí que Europa nos reconoce como el portal de datos abiertos líder en Europa. Estamos en los primeros indicadores, sabemos que tenemos mucho que avanzar, eh, pero bueno, también un poco vuestra percepción a, a ese respecto. Muchas gracias. Os voy a contar una anécdota yo creo que ilustra un poquito las diferencias que hay, a lo mejor, entre España y sobre todo con el mundo anglosajón, porque esto va por barrios también, o sea, no se puede… esto es como lo que decía Churchill, ¿no? Y dice, ¿qué opinas de los franceses? Y dice, pues no los conozco a todos. Pues, pues esto es un poquito lo mismo. ¿Cómo es la reutilización en el resto de los países? Pues tampoco los conozco todos, pero bueno, yo sí que establecería una diferencia muy grande entre el mundo anglosajón y los demás. Y os voy a contar una anécdota del año 2010, cuando aquí casi no se hablaba de esto, pues se empezaba a hablar, pues eh, nosotros empezamos a reutilizar la información de la, de la plataforma de contratación pública eh, estatal del Reino Unido, ¿no? donde se agregaba la, algo, algo equivalente a la plataforma de contratación del Estado de aquí, vendría, vendría a ser. Esa plataforma estaba operada por una empresa privada que, lógicamente, no tenía ningún interés en proporcionar los datos. Entonces, nosotros hicimos una petición a la Administración Pública correspondiente para que proporcionase esos datos. La administración, por supuesto, quiso poner esos datos porque ellos estaban muy comprometidos con el proceso de datos abiertos y lo intentaron y se encontraron con la barrera de que esa empresa tenía un contrato que impedía poner a disposición del público los datos ¿no? como operador de la plataforma. Bueno, en muchas, es un caso que seguramente conocéis ¿no? en muchos ayuntamientos con los datos de transporte, es una cosa que viene a ser bastante frecuente. La diferencia es que allí en el, en el Reino Unido, pues con una queja que puso un chico de Valladolid, se cargaron el contrato de esa empresa por supuesto no nos debe querer absolutamente nada, reconstruyeron la plataforma y los pusieron datos en abierto en un plazo pues, de menos de un año todo esto. O sea, sin esperar ni a que acabase el contrato ni nada, se dieron cuenta de que eso no podía ser, actuaron y lo cambiaron. Pensad en lo que pasa aquí en un, en un caso equivalente. Sí, bueno, en nuestro caso estamos trabajando en bueno, España, Italia y Portugal. Eh, en lo que a base de datos de catastro se refiere, eh, en España está mucho más avanzado, es mucho más accesible. Si estamos teniendo problemas para acceder a esa información en Italia y en Portugal, en Portugal quizá menos, pero ahí eh, lo que sí le pasa a esa base de datos es, es, está bastante poco eh, bueno, eh, homogenizada, sí, pero tiene muchas carencias, dependiendo de la zona de Portugal en la que, en la que, en la que cada uno trabaje. Nosotros eh, sí tenemos pensado, eh, tenemos la ventaja de que muchos países de Latinoamérica están adoptando el, bueno, los criterios de catastro de España. Entonces, eh, sí vemos ahí que es una ventaja el conocimiento adquirido del, de procesar el catastro en España, si sí nos puede abrir puertas o que esa barrera de entrada no sea tan complicada en países pues, bueno, como Colombia, Argentina o Chile. Entonces, bueno, es un poco lo que estamos viendo, pero es verdad que eh, sí coincido en, ese, en esa diferenciación entre el mundo anglosajón y el mundo latino. Eh, páginas como la nuestra en Estados Unidos se atreven a indexar a un inmueble de viviendas eh, los nombres de los inquilinos, a qué partido votan o a qué partid en qué partido están eh, inscritos. Entonces, bueno, eh, son, otras, son culturas diferentes, yo en España no veo que eso llegue a pasar, y, y bueno, pero eh, es bueno conocer que, que tampoco pasa nada, o sea, que es cuestión de, de ver dónde queremos poner los límites y cómo estamos más cómodos todos. Yo tengo un, un ejemplo, y si, y si creyendo que España no está entre los últimos de la cola, no está eh, seguramente entre los primeros, pero comparando con el caso americano, ¿no? que es el portal de datos hábitos más grande del mundo, data.gov, data ¿no? Eh, Data.gov nos contacta a Carto, ellos a nosotros, no, no al revés, y eh, nos llegamos a un acuerdo por el cual todos los datos, datasets geoespaciales de Data.gov tienen un botón directamente que es Open in Carto, ¿no? para que se puedan abrir donde se pueden analizar, eh, como un ejemplo interesante de colaboración. ¿no? Un tema que me ha parecido interesante, tanto de Carto como de, de TACERO B, es el trabajo con las propias administraciones. Una vez que habéis utilizado sus datos, vuelven a la administración y se convierten en clientes vuestros. Eh, esa relación o sea, será mucho más fácil en aquellos que realmente lo estén demandando, o que primero de, eh, den los datos y luego busquen que vosotros se lo, le deis valor. ¿no? ¿Cómo se plantea esa relación ¿Y, y cómo veis en el futuro del sector el hecho de que eh, se sigue eh, apareciendo trabajos de ese tipo, ¿no? de que la propia administración se convierte en clientes vuestros? Sí, en nuestro caso ha sido… nosotros no hemos ido a la administración a, a contarles lo que estábamos haciendo o a, a qué tipo de producto podíamos ofrecer. Eh, la comunicación ha venido directamente de la administración, eh, por lo que conocían que estábamos haciendo, eh, yo creo que el, bueno, ese tipo de, de comunicaciones y que la administración sea cliente nuestro eh, tiene todo el sentido, también un poco por lo que comentaba del megabuque. Nosotros en lugar de un megabuque somos una lancha, eh, bueno, ni siquiera una lancha, una zodia que, que baja por un río lleno de, de rápidos y demás. Nosotros somos más, mucho más ágiles, mucho más versátiles, somos capaces de hacer desarrollos que alguna administración nos ha dicho es que yo para hacer esto necesito dos años. Eh, nosotros en dos o tres meses eh, lo hemos hecho con un menor coste, con, uno, con un resultado mucho más eh, acotado y más eh, tecnológico. Entonces, bueno, yo creo que esa relación administración-empresa pequeña y muy especializada tiene todo el sentido bajo mi punto de vista. Yo creo que vamos a ver muchas más colaboraciones y más interactuaciones y la administración no tiene por qué estar eh, desarrollando servicios y estando en todos los puntos y llegando hasta el final de cada eh, modelo de negocio. Eh, yo creo que va a ser muy habitual, yo creo que es bueno es bueno hacer ese feedback de, de administración, sector privado y, y que vamos a crecer mucho más si, si le damos mayor fluidez a esa, a esa comunicación, más que si nos vemos como entes diferenciados de la administración, ese gran megabuque y luego un montón de empresas eh, pequeñitas, startups, que, que, bueno, que vamos eh, generando negocio a partir de esos datos. Yo creo que la, la colaboración aquí entre las empresas tecnológicas y las administraciones es clara. ¿no? La administración necesita, por un lado, inteligencia, igual que la empresa privada, y, y Carto es una plataforma para ayudar a proporcionar inteligencia. ¿no? Entonces, es un el, la Smart City ¿no? eh, hoy en día es, está más sensorizada que casi ninguna otra cosa. ¿no? Todos los sensores que están diciendo estoy encendido, estoy apagado, hay un ejemplo que igual se ha comentado en la mesa anterior, ¿no? la ciudad de, de Málaga. ¿no? Como una colaboración de Telefónica, Carto y con la ciudad de Málaga se puede realmente... Eh, analizar todos los sensores de la ciudad y, y, y cómo está a tiempo real. Entonces, por un lado, la, la Smart City y el Smart Government necesitan inteligencia y una herramienta como Carto la puede proporcionar, pero otro elemento muy importante que es el Smart City Zen, ¿no? o sea, cómo devuelvo la información para que la pueda consumir el ciudadano ¿no? y de un modo que la pueda entender. Y hay un caso muy interesante, en la Ciudad de México, que utiliza eh, Carto para compartir todos los indicadores de la ciudad, no solo internamente, sino hacia el exterior. ¿no? Yo creo que esa colaboración entender la necesidad de la administración de inteligencia y comunicación de datos y una plataforma neutral como la nuestra puede ayudar para, para eso. ¿no? Yo te contaría una anécdota también al, al respecto de esto, ¿no? como voy a ser muy viejo. En, en el año cuando se formuló la primera cadena de valor eh, del sector infomediario, creo que fue la de la OCDE hace ya pues, casi pues, 8 o 10 años, eh, no se incluía ese, ese círculo ¿no? de la administración pública como cliente de los propios datos, solo, solo se le formulaba en la parte del, eh, de la oferta ¿no? de, de datos públicos. Y en los grupos de trabajo de entonces, pues ya todos pusimos, eh, todas las que trabajamos en el sector decíamos, pero si es que eh, muchas veces nuestros principales clientes, ya yo no sé que sea un cliente minoritario, en determinados sectores son un, es un gran cliente la administración pública. Nosotros respondemos, por ejemplo, no, no he mencionado los casos, pero por ejemplo, nosotros ayudamos a administraciones públicas a saber si están pagando más o menos por determinados contratos que otras administraciones públicas similares. O sea, hay, hay muchas preguntas que la administración pública necesita saber, necesita procesos de valor sobre sus propios datos. Si muchas veces en los procesos de apertura de datos, incluso cuando se crean estos portales, las personas responsables de la administración pública. Dicen que los, primeros, los principales clientes de la apertura de datos son ellos mismos. O sea, ya no solo lo que le devuelve el sector privado, sino lo que ellos reciben internamente de su propio proceso de apertura de datos. ¿no? Ya, ya tiene un valor tremendo. A mí sí me gustaría que comentases un poco brevemente eh, el potencial tractor de los modelos de negocio que vosotros desarrolláis a partir de los datos abiertos desde el punto de vista del desarrollo de tecnologías. Antes ponía el ejemplo, a lo mejor, de las tecnologías de procesamiento del lenguaje natural. En vuestro caso, eh, bueno, vosotros, el todo lo que es la información geográfica, en fin, todo el tipo de tecnologías que pueden desarrollarse y que pueden aparecer de la mano de la actividad que vosotros desarrolláis a partir del gran volumen de datos ...que obtenéis de la, de la Administración, realmente, ¿cuál es el potencial tractor... ...y cuáles son las líneas más prometedoras que vosotros veis en vuestros negocios? Empezar, bueno, al final en, hay, hay muchísimos, pues, podéis pensar que casi todos los retos... ...que se asocian al paradigma Big Data, pues están presentes al final... ...de una u otra manera en, en, en cualquier sistema, info, en cualquier eh, empresa infomediaria desde los problemas del almacenamiento de datos hasta el volumen de almacenamiento de datos, la rapidez del procesamiento necesaria, la variabilidad de las estructuras de datos que tienes que manejar, el procesamiento del lenguaje natural en el momento en que estás trabajando con, pues, con documentos ¿no? y no con datasets para transformarlos. Bueno, hay, Todo lo que se asocia al paradigma Big Data de una u otra manera está, está presente en, en, estos, en estos procesos. Pero bueno, como prometedor o no prometedor, eh, al final lo, lo que yo creo que nos, nos puede quedar es que mmm, las empresas infomediarias pues, son empresas pues, tecnológicas ¿no? en, en gran medida y que el, el crecimiento de casi todo lo que, eh, lo que vaya a evolucionar, todos los procesos de valor, siempre en el sector infomediario muchas veces se han basado en, en, en gran cantidad de personas trabajando y ahora pues, pasa, pasa esto a, a, a paradigmas eh, tecnológicos, pero bueno, yo creo que lo asociaría sobre todo al, al paradigma de Data, probablemente. Estando de acuerdo con lo que has comentado, hay un tema en el que no tenemos mucho interés ahora, que es el uso de Machine Learning eh, para usar predicciones basadas en la localización, no, no solo en, en temas estadísticos, sino en cómo el cambio de precios de un barrio infecta a otros barrios, que no puedes predecir de manera estadística, de cómo el cierre de una fábrica afecta a la demografía de esa, de esa área y después a valores socioeconómicas alrededor. Hay un montón de elementos que evolucionan por cómo cambian el resto de zonas, no por una evolución estadística de los datos. ¿no? Entonces, estamos trabajando en, en ese tipo de cosas, usar algoritmos que aprendan a través de um, comparar la información de datos de clientes con demografía, censo datos abiertos, dos regresiones espaciales, que me parece un, un tema muy interesante. Y el otro en el que estamos trabajando, y es que el tema de la segmentación del censo es un, es un tema de negocio muy grande que estaba siempre en manos de algunas grandes empresas, grandes multinacionales que controlaban tanto la encuestación como acceso a los datos como los propias algoritmos de segmentación ¿no? y lo vendían como tal. Entonces hemos creado un proyecto que se llama OpenSegments.io que ha hecho usando Machine Learning una nueva segmentación primero de Estados Unidos y luego de más países y la hemos puesto en abierto para que cualquiera pueda segmentar eh, datos de datos de censo, etcétera, y segmentar la población como, como ellos crean conveniente. ¿no? Creemos que esa es la idea de que se puede, esa tecnología, disromper negocios muy establecidos y abrirlos a más gente. Bien, en, en nuestra opinión, eh, bueno, yo creo que antes de, de ver todas las opciones, que evidentemente las tiene todo el tema del, del Big Data y del, de, de los datos abiertos, si queremos que haya una, bueno, una fiebre por, los, eh, por almacenar datos y por eh, amasar datos, yo creo que lo primero sería pararse a reflexionar si mi empresa, mi organización necesita esto o no lo necesita. ¿Vale? Hay muchas empresas que se han lanzado ahí por moda, eh, están gastando recursos, están gastando tiempo, y hay una especie de síndrome de diógenes, de, bueno, de, de contratar servidores para almacenar muchos datos sin, sin ningún ánimo de generar conocimiento a partir de ellos. Eh, considero que es mucho más adecuado eh, tomar decisiones a partir de datos en tiempo real, aunque tengan un grado de imprecisión, mejor que tomar decisiones con datos caducados de hace dos o tres años. Entonces, bueno, yo creo que debemos parar eh, un poco, ver si efectivamente necesitamos estos datos. Si de verdad se necesitan estos datos, hay que. Eh, bueno, gracias a la tecnología se puede recopilar y procesar a una velocidad adecuada para que nos eh, permita adquirir el conocimiento que vamos a necesitar para tomar decisiones. El conocimiento caduca. Eh, hay decisiones que hace ocho años no son válidas ahora, eh, que surgen a partir de los mismos datos. Entonces. Creo que es mucho más útil eh, llegar a un punto de eh, qué datos necesito, cómo los proceso y qué información me dan estos datos para la toma de decisiones, que sea mucho más fluido y mucho más ágil. Si eso es así, muchas empresas se van a, se van a beneficiar porque van a reducir sus incertidumbres o su nivel de riesgos en esa toma de decisiones. Y bueno, la verdad es que las, eh, las aplicaciones son múltiples. Entonces, eh, yo creo que antes de ver eh, bueno, modelos de negocio y tirarnos al barro ahí a luchar con los datos, que es un, un tema bastante desagradable si uno no está motivado para ello, eh, creo que hay que, bueno, para eso reflexionar y ver si, si de verdad para qué los vamos a querer, cómo los vamos a procesar, qué capacidad tengo y, y bueno, eh, cada uno que saque lo mejor de ellos si es que los necesita. Hola, buenos días. Soy Ignacio Sánchez de Red.es y quería haceros una pregunta que siempre la hacemos nosotros de Red.es. Eh, ¿Qué podemos hacer más de lo que estamos haciendo desde, desde la administración? Y me, y me explico. Eh, yo creo que ahora ha habido un cambio en los últimos eh, cinco o seis años en el que ya el concepto pendata parece que todo el mundo en la administración sabe lo que es y hace... Lo que buenamente puede. Pero creéis que para determinadas áreas son necesarios grandes movimientos de la administración, como fue el caso en el caso de información geográfica, toda la iniciativa Inspire, que dio después lugar a un proceso de normalización a nivel europeo, pero que también duró 10 años ese proceso. Eh, es eso lo que se debe hacer para determinadas áreas concretas de datos fundamentales, datos básicos que ¿Pueden permitir ese mercado único europeo que se desarrolle de forma más rápida o es mejor que la Administración, como decías antes, siga publicando de una forma un poco caótica incluso, pero que al menos los datos están ahí ya el sector privado eh, pues buscará la forma de explotar y poner en valor esos datos? Sí, si queréis, por, por alusiones, eh, el... El esfuerzo de Inspire ¿no? con todo el dinero que se ha gastado, todo lo que se ha hecho de normalización y luego el efecto real en el mercado no es tan grande como lo esperado. ¿no? O sea que yo creo que iniciativas mastodónticas a veces no, no funcionan. ¿no? Yo me creo más a los pasos pequeños. Yo, ¿Qué puede hacer la administración? Pues… Botón de carto en data en datos.es. Pequeñas cosas muy sencillas, ¿no? pensando en una concreta, pero eso, acceso a los datos más fácil donde se consumen. Y, y no basta con publicar, hay que hacer el esfuerzo de pensar ¿quién está? que tengáis métricas, cuánta gente se descarga la información, para qué se ha utilizado de verdad. ¿No? no basta con cumplir el expediente de check, si sí, he, he conseguido cumplir con la ley o con mi iniciativa política, sino luego qué está pasando con la información. Y ahí, hablando con la industria, veréis que todavía hay, hay lagunas. Yo sí, En mi caso, la carta a los Reyes Magos sería… Eh, yo creo que es mejor que se publique la información cuanto antes, mejor que procesarla y tardar mucho tiempo en que salga la luz. Y, por otro lado, eh, son gestos muy pequeños. O sea, nosotros, un problema que hemos tenido, que es un dolor, dolorcillo de cabeza, es que eh, dentro de la misma Administración, por ejemplo, los, eh, la codificación de los municipios son distintos los de Catastro que los del Ministerio de Fomento. Entonces, claro, es una tontería, o sea, yo, yo empezaría por ahí, que las provincias, comunidades y municipios tengan un mismo código, yo propondría que, que, que fueran los códigos del INE, pero eso que es una tontería… Cuando uno empieza a integrar bases de datos de diferentes fuentes, claro, si la comunidad X lo ha publicado con tales códigos que, que, los, que eh, nombra los municipios, pues bueno, como considera, los codifica como considera. No estamos pidiendo cosas muy, muy complejas, sería un buen comienzo empezar por ahí. Todo lo que sea no obligar, pero sí incentivar a que cualquier administración pública cuando vaya a indexar datos, si tiene ya una base de datos, que si además se incorpora a Carto está estupendo. Eh, oye, pues eh, si intentamos entre todos no complicar y no inventar y ser el más, el, el, el más original a la hora de, eh, de generar mi página web, o de codificar o de homogenizar ese, esa información, con eso sería suficiente y el sacar los datos cuanto antes, mejor para, para el sector privado. Que sean los códigos del IGNE, por favor. Del IGN. Ah, bueno, lo, lo del IGNE. Sí, yo, yo os propondría dos cosas. El tema de las iniciativas mastodónticas, pues bueno, yo creo que ya en estos tiempos pues está suficientemente demostrado que, que no, no lleva a casi ninguna parte normalmente, ¿no? Sobre todo porque cuando terminan normalmente las necesidades han cambiado ya tanto que por muy bien intencionado que esté, pues, pues acaba teniendo poco poco sentido. Yo os propondría dos cosas. Eh, una mucho más mundana, que tiene que ver con, el, eh, digamos, con la cultura ¿no? de las personas que producen los datos. Ese sentimiento patrimonialista ¿no? que, que existe muchas veces, del dato es mío y no quiero que nadie lo vea, no vaya a ser que me digan que no estoy haciendo bien lo que estoy haciendo. Está, eh, bueno, pues eh, yo creo que eso hay que trabajar mucho para que, para que cambie dentro, de, dentro de, pues, bueno, de todas las administraciones. Y luego, como una iniciativa así, un poco más en relación con lo que estaban comentando mis compañeros de mesa, yo os propondría, propondría a la Administración que crease un, pues un catálogo de datasets autoritativos. Esto existe en otras administraciones públicas ¿no? y va en relación con esto. O sea, ¿cuál es el dataset maestro de cosas tan sencillas como los nombres de los ministerios de la Administración Pública? o esto de las provincias o de las comunidades. Esto, es, esto existe en otras, en otras grandes administraciones públicas. La, la Unión Europea, por ejemplo, publica su catálogo de datasets autoritativos donde tú sabes a qué atenerte en estas cosas. Entonces, por lo menos, aunque tengas que hacer el esfuerzo de luego relacionar otros datasets, partes de un maestro que sabes que está mantenido por quien realmente sabe de eso y cuando hay un cambio te vas a enterar porque lo está manteniendo quien de verdad produce esa información. No tienes que inferirlo tú en base a los errores que te dan todos tus procesos. ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería una iniciativa yo creo que es relativamente sencilla de poner en marcha y que tampoco hay que pensar a gran escala, sino que es una iniciativa, digamos, incremental. Creo, creo que… Iré. Creo que por alusiones vas a tener respuesta. Sí. Por eh, mira, solo por informarte, desde hace dos años la propia Administración tiene la obligación de utilizar el directorio común de organismos y oficinas, ¿vale? el que proporciona una normalización y una codificación unificada. Para todas las entidades públicas y todos los municipios. Eh, esto se está utilizando ya la plataforma de factura electrónica, o sea, todas las facturas que estáis emitiendo tienen ese código. Estamos ultimando ya la apertura del dataset, ¿vale? Eh, a ese respecto, o sea, estarán datos abiertos dentro de muy poquito y además, en fin, sé que no es lo suyo, pero a través del portal de la administración electrónica podéis consultar… ...una descarga estructurada de todo ese tipo de datos... ...entonces bueno, deciros que en muy breve estará... ...estamos corrigiendo algunos aspectos... ...lo que decís muchas veces a lo mejor incluso es mejor... ...publicar antes que corregir... ...pero bueno, eso es un defecto que tenemos en la administración... ...y, y sí que eh, comprendo que sea una dificultad... ...espero que con esto os ayudemos. Pues bien, me alegra mucho saberlo... ...porque esto lo he solicitado yo varias veces... ...a este portal que tenéis de... ...pues también del que mapea un poco... ...la administración pública en general... ...no recuerdo ahora cómo se llama... Es pues una cosa tan sencilla, los datos se muestran realmente, o sea, se muestran y hay bases de datos consultables. Pero claro, yo quiero saber, yo quiero la base de datos autoritativa de los municipios que hay en España, por ejemplo, para mapearles con la contratación pública. O sea, pero claro, necesito un dataset autoritativo, no el que yo me he creado, que estará pues, más o menos, pero no es el de verdad. Entonces, eso lo he solicitado ya ese portal varias veces y, y bueno, pues eh, tú, tú, tú, tú, tú, tú, pero me alegro, me alegro mucho de que ya esté, ya esté en camino. Bueno, yo tenía unas cuantas preguntas más preparadas, pero estamos invadiendo ya el tiempo de la siguiente mesa. Pero como quien quiere formular la última pregunta es su moderadora, no hay ningún problema. Así que, Cristina. Bueno, llevo aquí un rato y no me puedo quedar así antes de mi mesa. Eh, quería también eh, lanzaros un, un, un mensaje, ¿no? Eh, nosotros tanto desde Red como desde Setsi como desde administraciones públicas eh, estamos tratando con los keep, data keepers todos los días y sufrimos también las mismas dificultades que probablemente vosotros las empresas tenéis. ¿no? Nos sentamos con ellos, les intentamos hacer ver cuál es el valor añadido de que abran esas bases de datos y se nos quedan con la cara como ¿de qué me estás hablando? ¿no? Entonces yo creo que es importante... Eh, que aunamos esfuerzos, tanto los vuestros como los nuestros, que es muy importante la comunicación con la administración, que yo entiendo que desde la empresa privada el día a día es durísimo y también cuesta mucho llamar a la puerta de la administración, porque aparte de que es tremendo, no sabes con quién tienes que hablar, ni dónde, ni cómo, eh, sí que creo que es muy importante que, por ejemplo, la gente del Catastro, que depende del Ministerio de Hacienda, sepan cuáles son vuestras necesidades concretas. O sea, yo necesito los municipios, tal, que nos lo comuniquéis también a nosotros, porque nosotros somos coordinadores de todas las iniciativas de datos abiertos a nivel de la administración y os podemos echar una mano. Entonces yo creo que es importante que desde el sector privado llaméis a la administración para que los distintos ministerios, comunidades autónomas o ayuntamientos sepan cuáles son vuestras necesidades y que también contéis con, con los coordinadores de esto que os podemos ayudar a que realmente los data keepers no nos vean como estos de la Etsy de que nos están hablando, sino que efectivamente vean cuáles son los ejemplos eh, reales de todo esto que se pueden hacer con toda esta información que hay en la, en la administración. ¿no? Entonces, yo os brindo nuestra puerta, que siempre está abierta, para que os podamos ayudar. Y, desde luego, si os podemos ayudar en poneros en contacto con quien sea, eh, lo haremos y también os podemos ayudar a pinchar a, a los otros ministerios para que, para que abran sus datos. Entonces, no me podía quedar callada. <risa> Gracias. Sí. Eh, te, te diría una cosa. Yo, yo me alegro mucho que hagáis ese esfuerzo, pero sobre todo para que acabéis convirtiéndoles en vez de en data keepers, en data holders, que sería lo, sería lo ideal. Bueno, pues eh, no sé si hay, hay alguna última pregunta desde el público o desde la mesa. Si no, agradecer en primer lugar a los ponentes de estar aquí hoy. La verdad es que eh, yo he estado muy a gusto y, y me ha resultado una mesa de lo más interesante. Así que muchas gracias a vosotros tres y también a todos los asistentes por, aquí, eh, por estar aquí hoy esta mañana. Y le cedemos el testigo a, a Cristina Morales y a la siguiente mesa. Muchas gracias muchas a todos. Gracias.